Hola hola saludos mi gente dotera, estoy de vuelta al fin, prometiéndole sacar más vídeos de mejor calidad para el canal, y este debido a que al fin ya me llegó mi nueva PC, bueno más bien lo compré por partes ya que así me ahorraba algo de 50 a 60 euros, y a eso sumándole 20 euros o 30 de que lo arme un profesional, más 30 o 60 euros dependiendo de la oferta del especialista para instalar Windows. Esto debido a que todos los componentes son completamente nuevo y una placa madre y todas sus piezas es un poco distinto y difícil instalar Windows y actualizar sus drivers como lo haríamos desde nuestra PC normal. En total me ahorré algo de 150 euros, me salió muy bien la inversión y la idea. Todo suena bien verdad, pero ahora como lo armo, XD, como carajos instalo Windows desde la BIOS de la placa madre. Bueno corría el riesgo de cagar mi nueva PC, pero antes de hacer algo que no sabía nada. Tuve que literal estudiar la forma correcta y procedimientos para armar, instalar y comprar las piezas correctas para una buena compatibilidad de la PC. Lo que sí sabía antes de meterme la idea de comprar una PC por partes, es que todas las piezas de la PC necesitan ser compatibles, decidí comprar mi PC por partes debido a que aquí en España los electrodomésticos y componentes de informática están mucho más barato que América. Es cierto que debido al COVID-19 y próximamente el 20 todas las piezas aumentaron exageradamente el precio, literal un riñón. Pero hoy en día las cosas están mejorando y me di con la idea de por fin tener una buena PC y poder editar los vídeos sin tener que estar casi 6 horas, literal produciendo el vídeo. Me tomé el tiempo de investigar la compatibilidad de cada pieza, era la primera vez que me compraba una PC por partes y lo que menos quería era cagarla. Empecé por la elección del procesador, es decir el cerebro de la PC, algo que no esté demasiado caro, pero tampoco que sea bajito, como el Rajao XD. Digamos un intermedio de gama media con aspiraciones de poder aguantar una buena tarjeta de video. Entonces elegí un procesador Core i5 de onceava generación. Luego opté por comprar una placa madre capaz de soportar hasta una Core i9 de onceava generación. Entonces ya tenía el cerebro y el cuerpo, la placa que le daría movimiento a todos los demás componentes como mi objetivo y era crear y armar una PC capaz de mover juegos muy pesados como el GTA V, Fortnite, Dragon Ball Xenoverse 2, God of War Ragnarok e incluso la nueva entrega de Rockstar que sería el GTA VI. opté por iniciar con dos tarjetas RAM de 8 GB cada uno, en total 16 GB de RAM. Entonces con estos 16 GB de RAM iniciales, ya podría ayudar al procesador a mover con rapidez todo tipo de información y programas, pero claro, el verdadero monstruo que moverá solito estos juegos es la tarjeta de vídeo. Después de tanto investigar y mirar ofertas, estaba por comprar una RTX 3060 de 12 GB, pero luego se alumbró mi camino y encontré en una página española un stock de una tarjeta gráfica mucho mejor. Entonces compré una RTX 3070 Ti de 8 GB. Con este pedazo de bicho podría mover muchos juegos que saldrán a futuro posterior venidero de mañana yo Pero había un problema. Al tener semejante monstruo, que incluso parece más grande y, perceptible que la placa madre, comía mucha energía. Así que opté por comprar una fuente de poder de la marca de mi héroe preferido de Dota. Más. Una fuente de poder de 750 bars. Esta fuente de poder iba a ser más que suficiente para mover o dar energía a los seis ventiladores con led azul del chasis y procesador y placa madre y tarjeta de video. Entonces ya lo tenía casi todo, listo para armar. Pero por último pero no menos importante, compré una tarjeta de almacenamiento SSDIPS Express de tercera generación, con 500 GB de almacenamiento puro solo y exclusivamente para el sistema operativo y programas muy importantes. Esta tarjeta de almacenamiento es 10 veces más rápido que un disco HDD duro tradicional incluso con un SSD SATA. Entonces ya tenía un dispositivo de almacenamiento para estar free en el sistema operativo y se complemente la rapidez con todos los demás componentes. Pero como todos sabemos, los juegos actuales ya no pesan como los de antes. Así que necesitaba un dispositivo de almacenamiento para todos esos juegos, mínimo de 1000 GB. Pero aquí si no compré nada, yo jojol. Debido a que como ya tenía en mi anterior PC un disco duro HDD de 1 es decir 1000GB, opte por usar ese nomás por mientras. Hoy en día actualmente ahora que hago el vídeo, yo jojoy, ya casi se está llenando, así que compraré en esta semana un disco duro de 5000GB o uno de 10000GB. Estoy esperando ofertas para pillarme uno. Para finalizar compré una pantalla Gamer de segunda mano en una tienda prestigiosa de España llamado Cascambers, capaz de mover los gráficos a 2K, con disponibilidad de usar el cable DisplayPort, cuatro veces mejor que el HDMI. Esta tenía una muy buena oferta de verano y con estado como nueva. Entonces al ser la única pantalla en stock lo compré sin dudarlo. Como podrán ver en el vídeo, las imágenes que muestran en la tienda del producto, es auténtico y está como nueva. Bueno mi gente dotera, con esta nueva PC, seguiré creando skins para RGC Dota 1 y puede que también para afinar, seguiré subiendo videos y estaré transmitiendo en vivo en Tro. Pásense que habrán sorteos e incluso del nuevo skin que creé de Mars, que será lanzado oficial en el nuevo mapa. Todo eso y mucho más para todos vosotros. Saludos mi gente dotera y hasta un próximo video.